En esta píldora analizamos lo que es el voluntariado en acción humanitaria. Evidentemente lo primero es encontrar una definición de lo que es acción humanitaria. Pues bien, no existe un consenso universal sobre lo que es la acción humanitaria, pero podríamos decir que es eh, toda la ayuda que se ofrece a víctimas de conflictos armados, de catástrofes naturales o situaciones de emergencia. Lo que tenemos que tener claro es que la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo son dos ámbitos completamente distintos y por eso aquí lo separamos en distintos tipos de voluntariado. Para ampliar toda esta información podéis ir al documento adjunto que presentamos en esta píldora donde podéis encontrar los distintos tipos de programas y acciones concretas que definen lo que es la acción humanitaria. Pero aquí lo importante es conocer dónde podemos encontrar este tipo de ofertas de voluntariado en acción humanitaria. Pues bien, comenzamos primero con Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un programa desde hace varios años eh, que se llama Voluntarios de Naciones Unidas que ofrece, además de plazas en proyectos de desarrollo, de cooperación para el desarrollo, existen plazas específicas de acción humanitaria. En segundo lugar, dentro de las propias Naciones Unidas está la UNESCO, que entre sus funciones está la protección del patrimonio histórico, el patrimonio de la humanidad. Pues bien, desde hace unos años ofrece un programa de voluntariado específico dirigido a la protección de todo este patrimonio en, en países en posconflicto o que por catástrofes naturales se ha visto afectada. En segundo lugar, tenemos a la Unión Europea. Hace unos años la Unión Europea puso en marcha un proyecto piloto relacionado con el voluntariado en, en acción humanitaria. Este proyecto ya está en marcha después de una experiencia piloto y, eh, se, eh, de hecho, recientemente se han abierto las plazas para presentarse a hacer voluntariado en acción humanitaria en proyectos de la Unión Europea en colaboración con distintas ONGs. Además, tenemos también el voluntariado en acción humanitaria relacionada con movimientos sociales. Un ejemplo muy claro de esto es lo que está haciendo, por ejemplo, en España, Pasaje Seguro, en el que personas voluntarias, a través de este movimiento social, están participando como voluntarios en los campos de refugiados en Grecia. Pero también tenemos ejemplos de países que dentro de sus propios sistemas nacionales han puesto en marcha proyectos de voluntariado de acción humanitaria. Por ejemplo, en Argentina existe el proyecto de los cascos blancos, que ofrecen no solo ayuda como voluntarios en catástrofes naturales en el país, en Argentina, sino que también se ofrecen a toda la región latinoamericana. Estos son los principales organismos internacionales que ofrecen proyectos de acción humanitaria en los que participar como voluntarios. En todo caso es importante bien seguirles en redes sociales o estar al tanto de sus páginas Web para conocer en cada momento las convocatorias abiertas y disponibles. Es importante también recordar que este tipo de voluntariado, por la temática que, en la que trabaja, catástrofes naturales o conflictos armados o situaciones de post-conflicto, son difíciles de manejar a nivel psicológico en una formación y experiencia previas. Por lo tanto, siempre es tener, importante tener en cuenta si estamos seguros de que este es el tipo de voluntariado que somos capaces de hacer. En la siguiente píldora descubriréis lo que es el voluntariado en derechos humanos.